Cuando un individuo adquiere gran poder, el buen uso o abuso de dicho poder lo es todo. ¿Lo emplearías para el bien común, para obtener beneficio personal o con fines destructivos? Jim, ¿estás bien? Fue otra vez ese sueño, Scott Jim, mírame, solo fue una pesadilla, ¿ok? Ajá. Sigo aquí, ¿lo ves? Y nunca me iré Jim El profesor necesita que bajes Dile que iré pronto Te encuentras bien, hermana? Eso creo. Alístense. Partimos en diez minutos. ¿Cómo planean hacerle frente? Si nuestra mayor desventaja es el metal. Tendrá que ser una misión sigilosa. Nos adentraremos en esa isla sin llamar la atención. Tendrá que ser rápido. Solo queremos saber qué trama. ¿Y cómo planean llegar a la isla sin el jet? Nuestro contacto mutante tiene un plan. Gracias a la información brindada por los nuevos amigos de Logan, sabemos dónde se encuentra Magneto. Y cooperaremos para ayudarlos a infiltrarnos en la isla. Pero mi equipo puede hacerlo solo. No necesitamos tu ayuda. Scott, Scott, ¿sabes ya que lo hemos enfrentado varias veces sin éxito alguno? Con ayuda de los Vengadores, eso podría cambiar. Voy a hablar con él. Entonces, ¿qué hacemos? Scott, Logan, Jean, Storm y Kurt irán con los Vengadores. El resto se queda aquí en la mansión. Entendido, profesor. Profesor, ¿por qué no nos envió con ellos? Estamos listos para volver a enfrentar a Magneto. La última vez casi no regresan de la misión. Y no podría cargar en mi conciencia perderlos a ustedes dos. Servirán aquí como apoyo al equipo. Hey, Él solo quiere protegernos. Pero yo quiero poder proteger a otros. Bobby, estos poderes se nos dieron por una razón. Y una de ellas no es ocultarlos. Pero sí si son una de las razones para que la gente nos teme. Solo quiero que nos tomen más en serio. Y que nos dejen pelear nuestras propias batallas. Entonces hay que prepararnos. Entrenar. Y convertirnos en los mejores, X-Men. Tú siempre quieres ser el mejor. ¿Que no lo soy? ¡Ja, <risa> ¿Qué fue eso? Se ha vuelto loco. Si nos juntamos con ellos, volveremos al foco de atención. ¿Y eso es algo malo? El mundo ya aceptó a los Vengadores. ¿Por qué no lo harían con nosotros? No lo entenderías. Sé que tienes miedo de que no nos acepten y que volvamos a oír a las sombras. Pero yo ya no quiero esconderme. Eres nuestro líder. Compórtate como tal. Hemos esperado mucho, ¿no? Paciencia, Tony. Es un gusto por fin conocerlos. Disculpenlo, soy Ororo, pero todos me llaman Storm. Mucho gusto. Bueno, creo que conozco a la mayoría de ustedes por las noticias. Bien, ¿qué tienen para nosotros? Este es un proyecto en el cual hemos trabajado durante meses. Es un submarino fabricado con materiales que ayudan a redirigir los dominios magnéticos en la orientación correcta. Así que, por lo tanto... Será como si estuviésemos navegando en un submarino de plástico. ¿Ah? Y así no podrán detectarnos. Uh -huh. Bien hecho. Ahora vamos a él. Pudimos haber volado nuestro jet, ¿sabes? Mm, no, no lo creo. Este jet fue hecho con la más alta tecnología. El suyo, sinceramente, se quedó en los ochentas. Nat, dime cómo están las cosas allá en Wakanda. Estamos bien. Si así se le puede decir estar miles de metros bajo tierra cuidando el metal más poderoso del planeta. O bueno... Lo que queda de él. Y no permitir que salga más Vibranium de esta nación. Creo que con este equipo bastará. Yo te avisaré de cualquier actividad inusual, Steve. Cambi fuera. Muy bien, ya llegamos. ¿Dónde está el submarino? Paciencia. Es que tarda un poco en salir No está tan mal Estamos cerca, prepárense Entonces, ¿cuál es tu poder? Puedo teletransportarme de un lugar a otro Así ¿Y el tuyo? Puedo mover objetos con mi mente <risa> ¿Eh? Oh. No. Jin, ¿estás bien? ¿Estás bien? Profesor, ¿se encuentra bien? Debemos contactar al equipo Jin, ¿me oyes? ¿Puedes oírme, Jin? No puedo hablar con ellos Hay algo que no me lo permite Revisa el radar No hay nada en el radar Oh no ¿Qué les pasó? Lo único que puedo recordar es que vi fuego por todos lados Pero era de un color rojo intenso mm, También vi lo mismo, pero era... Uh, un fuego color naranja Llegamos ¿Qué pasó aquí? Según los no hay de la base De seguro fue a robar más vibrante Solo veo celdas y habitaciones vacías ¿Qué estará tramando este sujeto? ¡Cuidado! ¡Ah! Tony, ¿qué sucede? No lo sé No soy yo quien controla la armadura. Está aquí Es agradable a tener visitas de caras conocidas Eric Separense y busquen a Magneto Ustedes, pidan refuerzo Pero, Stark y Steve. No se preocupen por nosotros, hallaremos la forma de salir Seguro que sí, Kat. ¿eh? No hay señal. ¿Qué otra forma tenemos de comunicarnos con el equipo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pietro, ¿oyes eso? ¿Qué? ¡No! ¿Me escuchas? No escucho. ¿Quién es usted? Mi nombre es Charles Xavier, y necesito encontrar a mi equipo. Dime qué está pasando. Antes, insisto en que no hay necesidad de pelear, pero si se siguen entrometiendo en mis planes, no duden que responderé. Bien, Serán los primeros afortunados en ver cómo cae este mundo rendido ante la fuerza de los mutantes. Eric, estás demente. ¿Eso crees, Logan? Verás. El hombre siempre ha tenido miedo de lo que no entiende. No comprenden que somos el siguiente paso en la escala de la evolución. Hombre, Charles, siempre confundió el ser aceptado con el no ser perseguido. Ahora verán de lo que está hecho un mutante. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El ¿Están bien todos? ¡Ah! Ay, ¡Es inútil! Mis poderes no pueden romper Vidrianium. Pero podemos intentarlo. Tú y yo tenemos una conexión. La sientes, ¿verdad? Sí, la siento. Bien, acércate. Concéntrate en ese candado. ¡Lo logramos! Estoy muy orgulloso de ti, mi niña. ¿Qué? ¿Qué nos sucede? el hierro en nuestro cuerpo. Magneto es muy fuerte ahora. Dejaré que cada mutante que quiera apoyarme utilice esta máquina, así sacar la mejor versión de ellos mismos y al fin ver el mundo dominado por los mutantes. ¿Qué está pasando? Porque no se quedan inmóviles. Somos la, la caída, caída y el resurgir, y el resurgir del, del caos. caos. Pero ¿ustedes qué son? Tú, ¿Tú, ¿tú ya lo dijiste. Somos, somos mutantes. ¿Qué fue eso, Jim? No lo sé. ¿Es algo que está... dentro de mí? Es decir... de nosotras Al menos uno de ustedes sabe lo que es ser mutante ¿Cómo te sientes, Tony? Ah, eh, Ya sabes cómo me siento siempre después de una misión exitosa Aunque, okay, ¿sabes? Quisiera ir al submarino a ver si me puedo quitar este traje ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! Nunca te he visto usar tal cantidad de poder. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. De hecho, me siento mejor que nunca. Apenas estoy conociendo mi poder. Y quiero saber qué planes me tiene preparada el futuro. Visión, ¿Qué pasó? Él atacó Wakanda buscando lo que hay en mí. Gracias a Thor logré escapar para poder advertirles que está aquí. Visión, ¿Quién está aquí? Thanos.